Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el enlace de un gamo de 5 estrellas en la Reserva de Transilmania. Dicho animal, lo he estado siguiendo durante 4 días, puesto que era nivel 4, o sea, no tenía más que 4 estrellas. Pero finalmente, al final creció. Y sin más preámbulo, comenzamos. frente tenemos un grupo de gamos, vamos a mirar por los prismáticos, mira, un 5, 5, 5, 5, 5 estrellas, el animal que estábamos siguiendo ha crecido, Eran un 4 estrellas, al lado tenemos otro de dos estrellas, vamos a coger el rifle, vamos a apuntar, respiramos un poquito, no, se nos mueve, vamos a volver a respirar y disparamos. Veamos de nuevo el disparo madre mía, le hemos impactado, que salto pega el animal ya salen todos corriendo se han asustado, vamos a marcar la posición y vamos a, a recoger nuestro animal como os estaba diciendo, localicé en esta zona que luego ya al final del vídeo pondré el mapa localicé el rebaño en el que había un animal de cuatro estrellas y he estado siguiéndolo durante cuatro días a ver si, si crecía cinco estrellas o se quedaba simplemente 4. Y efectivamente, al cuarto día ha crecido y hemos conseguido hacer el lance. Tengo que agradecer a nuestro compañero Thunder fruit que fue el que me dijo esta zona para, para cazar gamos. Y la verdad que le quedo muy, muy, muy agradecido. Vamos a ver la sangre. Llegamos aquí a la zona, a ver si la localizamos. un poquito más para adelante. Vamos a ver no la vemos, por bueno, aquí si sí, mira, aquí está aquí está, bueno, es una sangre rosa con burbujas, eso significa que hemos dado un pulmón, así que ese animal está muerto y vamos a, a localizarlo lástima que no tengamos presión cinegética como en el de eh, Hantecao de Guay y podemos localizar la zona donde está muerto, pero bueno, también es muy bonito, muy interesante eh, seguir seguir las huellas, seguir los rastros, mira, ahí teníamos unos corzos que se han asustado y seguimos la sangre y localizamos nuestro animal, vamos a ver, parece que aquí la hemos perdido entre el follaje, vamos a ir un poquito para atrás para localizar la, las huellas otra vez, escuchamos allá los a los corzos, pero ahora queremos recoger nuestro gamo mira, tenemos otra vez la sangre, vamos a seguirla, no la he marcado, pero bueno, tampoco no, no es ningún problema vamos a seguir y si no luego pues utilizaremos la cámara para localizarlo y aquí tenemos uno a ver si sí, aquí va para adelante y aquí se nos para la ah, mira está aquí, está aquí y vemos que cruza pero no vemos el siguiente vamos a poner aquí una, una marquita para localizarla a ver si vemos la siguiente si la tenemos aquí arriba Vamos a ver por dónde sigue, a ver, no la lo localizo, creo que está ahí enfrente, ha cruzado por aquí, vamos a coger la cámara, si sí, efectivamente, vemos allá la sangre rosa, así que vamos a, a cruzar, la verdad que la cámara no nos viene muy bien, puesto que podemos localizar los animales desde una posición elevada, o seguir en este caso, seguir, seguir las huellas. Ya vemos el sangrado aquí. Continuamos viendo el resto de sangre. No debe de andar muy lejos el, el animal. Ya le hemos impactado en el pulmón. Si hubiéramos dado en, en el corazón, hubiera caído seco. Mira, aquí ya lo tenemos. Ya tenemos, madre mía, qué cuerna tiene. Vamos a hacernos una, una foto con este animal. Nos agachamos un poquito, cogemos la cámara. Avanzamos a ver si, sí, yo creo que así está un, está un poquito oscura, vamos a ver si podemos cambiar los los parámetros para que esté un poquito más más clarita vamos a quitar esto el contraste, la exposición así un poquito más blanca, esta para guardarla no creo que la utilice para para la portada del vídeo sino que lo haré en el una vez ya puesto en el en, en su peana de, de exposición bueno, pues ahora vamos a, a recoger nuestro animal Le hemos dado un pulmón Y le hemos rozado un poquito el corazón A 113 metros Madre mía, qué cuerna tiene A ver si lo puedo dejar un poquito A ver, madre mía, qué cornamenta Es una preciosidad, desde luego Yo tenía ganas de, de matar un 5 estrellas Este es el primero Aquí lo tenemos 93,42 de genética Un animal precioso Vamos a ver, nos da 465 monedas y tenemos 474 de puntuación. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis la zona. He bajado, mira, está en esta zona aquí. He bajado andando desde el campamento tranquilamente hasta allá abajo. Y yo creo que voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.